aunque creo que estaba en la número 2 a ver si confirmo la noticia número 2 ok ok, vamos a poner la número 2 y es que nuestro amigo Carlos Durán que ahora mismo hemos estado comunicándonos con su manager Ricardo Barnelino, a ver si es posible que podemos tener una entrevista con él ojalá que no conceda ya creo que las diferencias ya pasaron esa diferencia de vida ahí, nos vimos personal, nos no, no saludamos y está todo nítido. Pero Carlos Durán llevó una persona a su canal de YouTube. Eh, se me hace el gordito eh. sexy. <risa> <risa> llevó una persona a su canal de YouTube que había jugado eh, varias veces y que nunca se había sacado. Según la fórmula que explica el gordito, eh, gorditos, no sé si, cómo se llama, que llevó Carlos Durán a su canal de YouTube. Explica que la forma de que usted se suscribe en OnlyFans con Cristian Casablanca, usted pierde más de lo que gana. Y él, en el ejemplo que puso, fue muy obvio. Porque si tú inviertes 50 dólares, ¿verdad? 50 dólares para suscribirte en OnlyFans, cuando tú chequeas los tickets de lotería, él tiene, eh, Cristian, miren cómo es supuestamente. Cristian da un número, un número X, ¿verdad? Y ese número neto que se suscribió con 50 dólares, tiene que jugarlo en toda la lotería. ¿Pero qué pasa? Si tú calculas el dinero que tú gastas en invertirle a ese número diario, y tú de, diario, lo que, y cada semana lo que único que tú te puedes sacar son 300 y 200 pesos, entonces no funciona el negocio. Al final tú estás gastando un aproximado de 20 mil pesos. Más de 20, 25 mil pesos, vi yo ahí que el tipo está gastando. El tipo venía, jugaba, por ejemplo, salió el Cristian dio hoy, el palé del 38 con el 50. Y juega los divididos. Entonces venía y jugaba 25 pesos a cada número, en cada lotería que salía. Entonces, él gastaba una aproximada, un aproximado de 750 pesos diario. 750 pesos ¿Y se sacaba? Y se sacaba cada semana 300 pesos. Sacando los 20 dólares, los 50 dólares que ya había invertido, que son un total de 3,500 pesos, algo así. Como 3,200, 3,400. Entonces, cuando hacían, él hizo la inversión, tú, tú calculas al mes, el tipo está gastando un aproximado de casi 20 mil pesos, 25 mil pesos. Entonces tú dices, bueno, así no me conviene. Porque ponte a Neto viene y dice, bueno, voy a gastar 50 dólares en, en, en Cristian, ¿verdad? Y se supone que todos los días te van a dar a ti, Neto un número. Te dan tres números. Y en esos tres números tú inviertes 700 sí. pesos. Y de esos de 700 que tú estás gastando diario en, Después de una semana Fue que tú llegaste a ver 50 O 100 pesos o, 700, o 300 pesos Mire, lo que pasa Aquí habemos mucho loco también En un sentido De que lo que yo he pensado Son cosas mías, ¿tú me entiendes? Si el caballero Cristian Casablanca Cristian Casablanca Da los números, como él dice ¿Por qué no lo juega para él? Él lo ha jugado Dice él bueno, ha, ha, habido, ha habido, Eso es un negocio, Génesis no Si él fuera a la mente, tuviera Un hombre que le gusta tanto el dinero Tuviera millones sobre millones Neto, pero yo te voy a decir algo Él le va bien así Claro, porque tú sabes cómo le va bien porque, porque oye, hay, hay, oyeme, hay 20, 50 dólares escúchame, mensuales Escúchame, escúchame. ¿sabes por qué le va bien a él? Porque es en este país Y como tú recuerdas Aquí Colón no pero mató todos los indios Pero Neto, ¿por es eso? No me justifique, aquí hay mucha gente idiota Eso sí pero que el Y es, indio que Colón no se lo llevó pero todo Pero que el problema es que el lío está es Que yo no creo que para mí el culpable aquí es Cristian no, porque no porque él, Cristian, ya, él no fuerza a nadie. no fuerza a nadie. El que le gusta el juego y es vicioso de juego, como mira, ese gordo que está ahí. Mira, el, ese gordo se ve que es vicioso eso. porque gastar 750 pesos diario en lotería. Claro. Más los 20 dólares que ganó no Yo tengo un amigo que cuando él suele jugar poco, juega dos mil pesos diarios. Cuando solo igual poco. Es decir, en los juegos de azar, mira, te comen la mente. Tú puedes ser el hombre más inteligente. Te la comen. Cristian se sí ha hecho multimillonario sí, con eh, la gente de aquí. Sí, es verdad. Y tiene tanta suerte que se le pegan a unos palés. Entonces hay gente, hay, rica, hay gente rica, hay gente rica. Y viene la suerte uh -huh. y le desepalea a ese rico que lo va a jugar de 50 mil pesos y se saca todo ese dinero. Entonces ese rico va a traer 10 gente más. Pobre. Pobre. No, mira, yo me saqué. Es verdad lo de ver? él. Porque incluso, ¿sabes? Cuando él, él estaba pegado bien, que no estaba mucho en las redes, sino que estaba enfocado en su número. Uh -huh. Porque ahora es más show en redes. No, no, y cosas. no. no, porque, no Ahora él tiene un nuevo sistema de negocio, que eso es lo que está pasando. Que él tiene un nuevo sistema de negocio que se llama OnlyFan. El OnlyFan lo usan más a las mujeres para enseñar, <risa> tú sabes, cosas, Ay, hombre, cosas prohibidas. Pero el maestro usa el OnlyFan para vender números. Y eso está bien. Porque yo lo que es quiero es que. no Es que nadie. Si no fuerza a nadie. No a nadie. Si usted no. jugó. Porque mire que lo que pasa, todos todo esos juegos, todo eso, como yo, óyeme, ¿en qué cabeza cabe que yo. Está bien, Carlos lo apoyó y yo estoy bien con Carlos en el sentido de lo que está haciendo y eso. Pero ¿en qué cabeza cabe? Que usted va a gastar casi 30 mil pesos mensual. No, que eso no. En Pero mira la cara, a ese gordo. <risa> Él va a buscar cualquier intermediario para... Pa. Y oye, ¿cómo lo juega? Porque yo no le encuentro lógica a eso. Porque este tipo tiene que ser el tipo más estúpido también. ¿Cómo es que tú vas a jugar 25 pesos a un número? Para, para tú ganarte 300 pesos, si sale mayor. Yo no entiendo eso. Porque si tú, le, tú me dices a mí, yo lo estoy jugando de 2,000, como tú dices, 3,000, que me lo multiplica por mucho, ya hay otra cosa. Pero 25 pesos usted está jugando para ganar ese 300 pesos que dijo que dijo en el video. 25 pesos. No, pues eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Es mejor, es mejor hacer otra cosa, o qué sé yo, o jugar a la de, de de deporte. Pero 25 pesos para eso. Porque nunca va a llegar un momento que se va a hacer rico. ¿Y cómo se va a hacer rico? Porque de 300 pesos a 300 pesos diarios ¿no, no se va a hacer rico. Digo yo. Entonces, Cristian, que mi amor, eh, ustedes saben que Santiago Matías aprovecha todo en el momento de, de la PAM para que está todo prendido. Y tiene una entrevista que parece que está muy fuerte entre Santiago Matías, Carlos Durán y el gordito. Eh, va a salir a los en los en el canal de YouTube de los Foques Radio Show. Pero todo el que juega este tipo de, de, de juegos de azar y cosas así tiene que saber de que eso eso es un eso no es creíble que nadie va a adivinar y que mira salió y que la tumba Dice, que de tal número va a salir. Eso no es creíble, eso es una forma de decirle a la gente, mira, esto, y usted que quiere jugar, que quiere buscar una forma, porque antes era con sueño, <risa> antes era con sueño, ahora es con Cristian. con Cristian. Ya nadie se sueña, ya, Ay, ya, ya nadie es. se sueña. Un caballo y el perro dan 22. Entonces, sí. eh, espérate, la mujer con el ojo, arriba del hombre entonces eso da 69 ¿Y si la casa se está quemando y si la casa está quemando atención mamá y si la casa se está quemando entonces eso a 54 pero pónganle 50 pesos más y si está lloviendo y si está lloviendo es 03 eso da tres por <risa> todos los lados ¿Eh? y otra cosa y mira, visi, y visitó, el hombre oye, me, oye, visitó, no no espérate esto y si me visito un muerto espérate el hombre estaba muerto porque estaba encaramado a la mujer, eso, eso da 52 estaba encaramado arriba de la mujer eso da 20, los sueños señor en el único país que se van los sueños aquí, y antes que ya eso no se usa la taza ay espérate, espérate ¿Por qué, será que, pues, espérate, ¿Por qué será que en la taza siempre la gente dice, mira, hay un difunto. Espérate, hay espérate, mucha espérate. Gente? Ve, ve Pero ve siempre hay mucha ve gente ve. porque el azúcar está regada, Si el azúcar está regada. Espérate, espérate, espérate. Saludos a Newman, que creo que está en el programa. Pero es eh, activo nuestro hermano Newman. Que no fue ayer, que no fue ayer bebé. Eh, no, ninguno fueron. Óyeme. Eh, entra. Oye, oye, oye, oye, ¿qué le la pasa? Entra, por uh -huh. favor. Cuando el tipo entra, la mujer. Uh -huh. Fua. Devuélvete, entra de nuevo. Ya tú sabes, para crearle la situación. Siéntate ahí, mira. Yo estoy viendo un viaje. Está cerca. de todos son un viaje. O Espérate. Estoy viendo un viaje. Alguien te lo quiere barajar. Eso tiene que apartarte de esa persona. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahí está la mujer así ve mirando. Ajá. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un dinero te va a entrar. Sí. Sí, te va a entrar un dinero fuertemente. <risa> Tiene que tener cabeza, mi hija, para ese dinero. Y lo, que veo, te va aquí. Y lo veo aquí. El amor, el amor, no te va a ir bien. No ligues el amor con el dinero. No te va bien. Guau, guau, guau. Veo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Ay, ay, ay. Y cuando es un velorio. Ay, ay. Mira la, ay, la ay, gente, mira la está, gente. Está, está, mira, mira. Toda su azúcar negra, estás entonces, ¿qué pasa? Mira, mira. Entonces, cuando es un velorio, entonces, pues el azúcar negra, pues todo el azúcar. Sí. Mira. Yo veo mucha gente. Hay un muerto en la familia, no se sabe quién es. Hay un muerto, veo. ay veo tiniebla. Veo tinieblas. Ay, ay, ay, ay, Dios mío, veo tinieblas! Algo tu número de suerte es el 03, no puedo más, me duele la cabeza. Ya tú sabes, No puedo más. Ya tú sabes. Ay, ay, ay, es lo Es lo que leen la taza son fuertes. Como, ah, Hay como, como la gente, de que eh, la mariposa. Ay, viene gente. <risa> <risa> no, y, la o sea, mariposa se, viene se gente. Se a la mariposa y se le a la mariposa y decían, yo como que veo un 3. No, es un 8. Ay, mira, hay 32. Yo aprende, que oye, los siento, sí, veía, veía, veían la, la, la mariposa, sí. Mira, capo, yo como que veo... Oye, mira... Un, dos. Do. <risas> <risas> oye, los espaguetis, por casualidad, cuando usted lo ablanda, son, son flácidos Y, y caiga un espagueti, el ocho. ¡Ay, ay, veo ahí fulanita! Ahí la comida. ¡Ay, furanita. ay, fulanita! El ocho se pintó ahí. Se pintó el ocho. Increíble, no nomás, pero cierto. <risas> El dominicano. El 8 en el espaguete, pero si usted lo tira, tiene... Que ¿Y tú qué? Mil pesos al 8, Quiniela <risa> Y como antes también, eh, gente, igual que la gente que usaba dije, la maleta. Quiero Venga. ir para Nueva York. Vamos a sacar la maleta. Vamos a ver, El 31. <risa> pa, La maleta. Entonces el dominicano, yo ustedes saben, entonces ahora es moderno. Antes no eran los sueños, ahora es OnlyFans. Antes, antes era soñar. Ahora es pagar un OnlyFans. Bien, vamos a una pausa y como en Top five, como siempre, todos los días de Los Sos